Yes ah, ah, ah, ah, ah. Yes Poder, descienda hoy Venga tu reino Que sea aquí Fuente insaciable tú Para mi alma tan favorable yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible es lo mucho que me amas Y que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida con tu presencia, hoy en el sentirte con emergencia, jamás podré dejarte, siempre de servirte, prometo que nací para glorificarte, voy a seguirte, voy tras tus pasos y si me caigo descanso en tus brazos. Yes, yeah, sure.